Varias personas resultaron heridas en medio de un choque entre un camión y un carro, hecho ocurrido la mañana de este viernes en la comunidad El Cercado de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El vehículo el carro viene detrás de nosotros, ¿no? Entonces, cuando venía detrás de nosotros, rebasó. Cuando rebasó, venía un vehículo bajando de allá para acá. El vehículo de la guagua venía bajando, se cruzó por el camión, se nos no atravesó. ¿Usted es el conductor del camión? No, no, el conductor está para abajo. ¿Cuántas o sea, personas? Bueno, un pormenor de 10, 11 hombres en el camión. ¿Y herido? Eh, 9, no, de 9 dijimos muerto. Heridos de nosotros hay 4. 4, 5. No, no, no, eh, no, no tan, no tan graves, sino operados, no, a uno se le fueron 10. Yo voy a ir un golpe en un pie. ¿Y las personas que llevan el carro, cómo están? No, los, los vehículos carro, de están elegidos, la madre, la que van manejando, tienen como, como un la nariz, como un golpe o algo así. ¿Cuántas personas iban a volver el carro? 5. ¿Cinco? Cinco. ¿no? Cinco. ¿Ellos venían bajando? No, no, venían de allá para acá. El camino, nosotros veníamos adelante y ellos atrás, de allá para acá. Pero la mujer rebasó, Es un rebaso. Encontré el vehículo que venía bajando, pero no puede ver el vehículo que venía bajando. que eso fue el que se cruzó. es una compañía de, de, de, de ligar cemento? Del de cemento, ¿ok? Qué? qué compañía son ustedes? No, eh, es eh, la, la máquina del de, de, de calito, y me camión del visto. porque eso hay que irlao. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.